Bueno, señores, que llegue ya el sábado. La final con Osasuna en la cartuja. Por cierto, grandísimo Osasuna, que a pesar de que haya resuelva prácticamente a todo el equipo para la final, en el fondo es comprensible, si no es por una jugada afortunacional del partido de Jordi Alba, el Barça no pasa del empate a cero. Pero no me consuela eso. La cuestión es que los partidos de liga se están haciendo bola. Esto es insoportable. Que se acabe ya esta liga aburrida, monótona, tediosa insoportable, insisto es la liga más insoportable de muchos años no puede hacer de menos al futuro campeón que es el Barça pero hombre, un campeón que lleva 11 partidos 11-0 y que todos sabemos, algunos partidos, algunas cosas que han pasado con las decisiones arbitrales pero es que sobre todo, eso, que, que es que el campeón no, no, no tramite nada, al final tiene que salir un jugador con el que no cuentan de treinta y tantos años a meter un gol posterior al final porque al final su línea de ataque no hace nada y el Madrid se está dejando de llevar y eso tampoco me gusta no me gustó en Girona. Es verdad que en Anoeta ha mostrado la mejor imagen, pero el equipo ha empezado muy bien. Ha tenido dos ocasiones que ha sacado Remiro muy bien. Pues el, el tirazo de Chuameni, el cabezazo de Militado. Parecía que el Madrid iba a competir de verdad. Pero a partir de ahí el equipo ha entrado en esa condescendencia. Yo también lo entiendo. Nadie quiere. Porque de hecho Merino ha tenido una entrada con Militao... que nos hemos echado la cabeza. Y digo, ostras, Merino, no faltes. Que, que, que, que, que te nos cargas a Militado. Pues por pues, suerte es un amago, pero nada más. También digo, Militado. Que eres de los mejores centrales del mundo. ...en Montilivi... ...dos regalos... ...hoy otra vez el primer gol lo regalas... ...que siendo la Real superior... ...el Madrid puede ir al final... E ...incluso sacar un empate en el partido... ...porque entre que los que para corto ...y que tampoco la Real ha estado teniendo mucha pólvora... ...pero claro, no, si le damos el gol a la Cuba... ...es que la la, la, puerta, la puerta vacía... ...y luego ya la exposición de Carvajal... ...es que me quiero calentar... Eh, ...el árbitro... ...el Santana creo que se llama... ...es evidente... ...que sabe... ...que lo de Carvajal no es amarilla... Porque primero le haces el gesto a Carvajal y te va presente. Segundo pasa más de 10 segundos y él no saca tarjeta. Y le monta tal Cristo, tal pandemonio entre la grada y los jugadores de la Real. Y dice, vale, vale, solo falta decir así, vale, tranquilos, tranquilo venga. Se la saco, venga, ahí la tenéis. El problema, poli Santana, es que luego se repitan las jugadas en la tele. Y Carvajal no te ha mentido. Va, vale, vale. No se puede sacar la tarjeta a un tipo dar balón. Y que luego hemos visto como el Barça lleva dos partidos seguidos... ...que sus rivales, antes de la media hora, se quedan con uno menos... ...como ejemplo el caso del día del Betis, cuando Edgar toca balón. Entonces claro, a unos le regalan las amarillas del rival... ...y a otros le saca las que no le corresponden. Que el Madrid hubiera perdido, seguramente igual. Pero chico es tan difícil con el Madrid aplicar el reglamento... ...y es tan difícil con los rivales del Barça aplicar el reglamento... ...es que al final, es que te cargas, te cargas. Yo no sé, es qué. ...negrera, sus sombras son muy alargadas. ...y ya los árbitros ya por inercia... ...hacen lo mismo siempre... ...el chico ya es que cansa, agota, agota mucho... ...en cualquier caso... ...esta liga ya finiquitada... ...cuando llegue el sábado... ...cambiará todo... ...20 mil madridistas final de la Copa del Rey... ...otra sensación de un título más... ...podría ser el sexto... ...que cierra el círculo después de un año y medio... ...maravilloso... ...y el marí tiene que limpiar su cabeza... ...olvidarse de los malos rollos... ...y ir el sábado con todo eso sí, porque los Asuna de Yagoba Barrasate es un equipazo, aviso, equipazo Osasuna. Por lo tanto, va a ser una grandísima final, muy bonita de ver, y vamos a disfrutar todos. Y si se gana la final, así es como se empieza a ganar el City para el martes. Porque aviso a algunos madristas que ya les veo que solo piensan en el City, error. Si queremos ganar el martes al City, que empezar ganando la final. Si no ganamos la final, no ganamos al City, aviso. O sea, la primera parte del partido del City se juega en la cartuja. Así que, señores, olvidemos esta tediosa e insoportable liga, y dediquémonos a lo nuestro que será por los títulos de verdad que, que engrandecen, ganemos la Copa del Rey, con permiso es una que va a ser difícil, y el martes a poner la primera piedra de la 15, que esto es como acaba, no como estamos ahora, que mucha gente ahora está con la nube negra, pues, a lo mejor dentro de una semana nos estamos riendo, y mucho, pues, que somos el Madrid, mucho, mucho cuidadito a los que quieran entrar a este equipo, mucho cuidadito.